Y ahora pues vamos a proceder a compartir nuestra pantalla. Gracias. Un momento, iniciamos, solo estamos verificando. El control. Acá en uno de los dispositivos. Profesor Wilfredo me podría confirmar si ya ve la imagen. En efecto, maestro Manuel Rodas, sí se ve la imagen. Ok, perfecto. Bueno, entonces damos por iniciada la, la reunión del día de hoy. Buenas tardes y buenas noches, colegas profesores. Sean todos bienvenidos a la lección número 8 del curso de planificación por competencias enfocado a la educación virtual en el formato de aula invertida. Quiero recordarles, eh, estimados colegas, que este curso va a dar fin eh, el 17 de octubre. Tenemos dos clases, dos lecciones más. Y pues, como les indicaba en, en Telegram, está abierto eh, la página para que puedan mandar sus... Su, sus entregas de, de los productos de Sway. Eh, felicito a los profesores que ya los han mandado y están muy bonitos, muy completos. Y pues se los exhorto para que sigan adelante. La agenda para el día de hoy, eh, pues después de haber iniciado la grabación y de darles la bienvenida, eh, vamos a tener algunos anuncios. Estaremos con la introducción a la lección el modelo de aula invertida y vamos a, com a, a compartir entre nosotros como las otras lecciones y pues estaremos despidiéndonos sean ustedes bienvenidos a la lección del día de hoy eh, antes de seguir pues vamos a pasar a la sección de anuncios esta parte es por algunas cuestiones que se van a estar realizando Próximamente y donde eh, pues queremos hacerles extensiva una invitación para participar dentro de una actividad grande, realmente son dos actividades que se vienen eh, como sociedad de la Internet, tanto para Latinoamérica como específicamente para Guatemala. Y, eh, pues, que quiero aprovechar para eh, hacer a ustedes una invitación especial y que logren reservar por ahí algún momento de estas actividades que se van a estar realizando próximamente. Ok. Eh, um, lamentablemente, por alguna razón, ahora en mi dispositivo móvil no logro visualizar si la presentación está saliendo adecuadamente. No sé si alguien me puede confirmar si ya ven nuevamente en pantalla la presentación, la diapositiva. En efecto, maestro Manuel, sí se mira la diapositiva. Ok, perfecto, sí, gracias. Entonces, les comentaba. La sociedad de la Internet es una organización sin fines de lucro ...que vela por eh, principalmente la libertad de uso y acceso a la información a través de la Internet. Y para ello pues está organizada por capítulos, capítulos que funcionan en cada país... Hay un ente central, digamos que es el Comité Ejecutivo de la Sociedad de la Internet, que se encarga de eh, ver por cómo funciona eh, la estructura de las diferentes regiones y también de la fundación de la Sociedad de la Internet. Esta fundación es la que nos permite ejecutar algunas acciones a nivel eh, propiamente de cada país con diferentes eventos y estos eventos a la vez eh, pues sirvan de algún impacto para la sociedad y eh, principalmente las comunidades. Eh, Después de esta estructura regional, eh, vienen los capítulos. Un capítulo vendría siendo la organización específica que existe dentro de un país. Y estos capítulos pueden estar divididos en grupos de trabajo. Acá en Guatemala, actualmente, existen tres grupos de trabajo en activo. Uno de ellos es el Grupo de Trabajo de Redes Comunitarias, que lo que busca es poder conectar a los desconectados. Sin embargo, acá en Guatemala el modelo es un poquito complejo porque hay una ley de telecomunicaciones que data de ahí del año 1996 y que en el momento en que se formula, deja muchos vacíos en relación a cómo se pueden aprovechar eh, los diferentes anchos de banda. Que son administrados por eh, la superintendencia de telecomunicaciones. Esta ley debe de ser revisada a nivel del Congreso. Para. Eh, que algunas empresas, principalmente los proveedores de última mía, entiéndase Claro y Tigo pues liberen algunas frecuencias que tienen en usufructo. Eh, por eso es un poquito complejo el tema de poder desplegar la Internet a nivel nacional, porque pues todo esto tiene que pasar primero por el Congreso. Eh, esta, esta ley debe ser revisada, está estructurada, de hecho ya, ya ha iniciado un proceso de, de revisión a nivel de la CID, pero luego debe de pasar al Congreso y el Congreso eh, aprobarla, ¿verdad? Después de, de generar una subcomisión que se encargue de evaluar. Eh, de la misma manera, empresas de televisión, pues actualmente la única que funciona a nivel, eh, digamos, fuerte, fuerte de la región es el grupo AlbaVisión y que también tiene algunas frecuencias de la televisión abierta que debe de devolver a la CIT y moverse totalmente a la eh, televisión digital. Esto nos va a permitir hacer uso de una banda ancha en la cual se pueda disponer de ciertas frecuencias para poder hacer llegar la Internet a la mayoría de comunidades del país. Sin embargo, eh, se hacen esfuerzos eh, individuales de alguna manera para que estas redes comunitarias sean un hecho en Guatemala. Actualmente existen dos pilotos que fueron desplegados eh, en San Pedro La Laguna y San Juan La Laguna. Hay otro piloto eh, que, que está eh, como en una fase de, de, de prueba. Eh, que está desplegado en Momostenango. Y actualmente se está eh, por pues, hacer todo el proceso después de estos tres pilotos con una fase de análisis eh, de factibilidad en el municipio de Zipacate. Por el momento, esos podríamos decir que son los proyectos reales que se tienen en cuanto al grupo de trabajo de redes comunitarias. Entonces, ese sería el primer grupo de trabajo en activo. Un segundo grupo de trabajo es el grupo de trabajo de la gobernanza de la Internet. ¿De qué se trata el grupo de trabajo de la gobernanza de la Internet? Este grupo lo que busca es reunir a todos los entes de la sociedad civil, eh, tanto de sector público como sector privado, como cualquier persona interesada, que participe en un foro o en foros previos a eh, la realización del evento más importante que será realizado el día miércoles 28 de octubre, en la última semana de octubre, y donde se entregan las conclusiones de todos estos foros que van a ir siendo aperturados. Eh, parte de las dinámicas de conocer uh, qué es lo que hace el IGF y, qué, y cómo funciona de alguna manera eh, la sociedad de la Internet, eh, se están sucediendo entregas los días martes de 8 a 9 de la noche, a través de eh, un programa de Radio TV Online Que se llama Emprendedor Financiero Ustedes lo pueden buscar así Rápidamente dentro de Facebook Escribir Emprendedor Financiero Por ahí le dan me gusta a la página Y activan las notificaciones En la sección de videos Actualmente se han hecho Dos entregas Y cada martes eh, Se estará haciendo Una entrega nueva todo esto preparativo para el IGF del 28 de octubre. Posteriormente, eh, este, este segmento de 8 a 9 eh, va a quedar en manos eh, de la Sociedad de la Internet y vamos a estarlo eh, utilizando los diferentes grupos de trabajo, principalmente el grupo de trabajo de e educación que sería el tercer grupo de trabajo y es el que actualmente lidero. Eh, fue creado el año pasado, bueno, realmente el antepasado se presentó el anteproyecto, el año pasado fue autorizado y este grupo de trabajo de e educación lo que busca es eh, brindar y fortalecer a todos los docentes que pues hoy por hoy están sobre todo haciendo uso de este recurso tan valioso como ha sido la Internet para darle continuidad a la educación de comprender realmente cómo funciona, verdad? Es decir, eh, nosotros como docentes ya no podemos eh, permanecer de alguna manera en la ignorancia del funcionamiento de la Internet porque resulta que la Internet tiene dos segmentos, una parte que es puramente infraestructura, que es lo que conocemos como Internet, y la otra que tiene que ver con la parte eh, más lógica, es decir, el software que corre sobre esa infraestructura y a lo que nosotros llamamos web. Entonces podemos decir que hay dos historias, una historia que corresponde a la historia de la Internet como tal y una historia en paralelo, que inicia en 1990, que es propiamente la, la web o lo que hoy por hoy pues nosotros damos por sentado y, y no se usa ya en sus inicios, sí era importante poner ese www muchas veces, ¿verdad? Donde escribía www el nombre del dominio y la extensión, que por lo general son extensiones de tipo comercial, por eso es existe el punto com. Entonces, el grupo de trabajo de educación, eh, que está en activo en muchos de estos capítulos, también participa activamente en la conformación de talleres. Estos talleres pueden ser servidos en un modelo de educación eh, virtual, como actualmente lo estamos realizando a través de este medio, como lo es... Eh, Microsoft Teams, pero eh, también podemos utilizar otros medios, aprovechando que hoy por hoy la tecnología no lo permite hacer, como pues es eh, en este caso Facebook Live y YouTube, donde pues salimos a través de este programa, que es Emprendedor Financiero, eh, gracias a un amigo que lidera pues desde Quetzaltenango para toda Guatemala, las iniciativas que tienen que ver con eh, todo esto de la radio TV online y que corresponde a la empresa eh, que se llama Expansión Training. Eh, como parte de esas actividades que se hacen a nivel de, de los capítulos, a finales de este mes, pues se lanza el taller Latinoamérica ¿no? de capítulos 2020. Este es organizado por la Internet Society of the Latin American and Caribbean Chapter y, y quise ponerlo así en inglés porque muchas veces nosotros nos referimos y, y es algo que también docentes tienen que empezar a eh, agrandar ese acervo cultural que muchas veces tiene que ver con ciertos tecnicismos o ciertas abreviaturas. O, o, o en su momento, eh, yo, yo, yo les diría uh, palabras que de alguna manera se acortan, pero que eh, muchas veces en tecnología se da por sentado que, que la gente conoce, y pues realmente no es así, ¿verdad? Entonces hay que empezar por ese proceso de entender, porque en algún momento ustedes van a escuchar la palabra ISOC, ISOC, ISOC. Bueno, ¿y qué es ISO? La IS es Internet Society. La O es OF y la C es chapter o capítulo. Entonces, si yo traduzco la última línea, que sería ISOC LAC, me estoy refiriendo justo a lo que les he escrito en las dos líneas anteriores. Es la Internet Society OF Chapter solo que aquí no, no, no coloqué esa parte del capítulo, del capítulo Latinoamérica y el Caribe, eso significa en este caso LAC, entonces cuando ustedes escuchen en algún momento ISOC LAC, quiere decir que es la sociedad de la Internet, capítulo Latinoamérica y el Caribe, si en un momento dado escuchan ISO Guatemala, entonces es la sociedad de la Internet, capítulo Guatemala, pues resulta que ISOClac lanza este taller latinoamericano de capítulos 2020. Ahora, ¿cuándo se va a estar realizando? Se va a estar realizando del 26 al 31 de octubre. ¿Y qué es ese taller de capítulos y por qué es importante? Bueno, primero que nada, el taller de capítulos es un espacio colaborativo que busca integrar el conocimiento la experiencia y la diversidad de nuestra comunidad con el fin de fortalecer las capacidades y el liderazgo necesarios para trabajar en nuestra misión y visión organizacional. Sí. Eh, para todos los miembros del capítulo, pues eh, para nosotros es importante mantener los valores que tienen que ver con la Internet y tener y mantener una Internet accesible para todos. Sin restricciones, como muchas veces algunos países empiezan a eh, politizarla y a generar ciertas restricciones y que hoy por hoy incluso se ha convertido en conflictos económicos fuertes, como el caso de TikTok, que pues podríamos decir que es una guerra comercial y, y también una guerra de ciberseguridad que se ha entablado entre dos potencias a nivel mundial, ¿verdad?, y que pasa por temas que se refieren también a, a, ese, a esa gobernanza de la Internet. Para este año, el taller estará enfocado en tres grandes pilares. Número uno, liderazgo y gestión de capítulos. Número dos, estrategia organizacional. Y número tres, comunidad y diversidad. Cada uno de estos pilares se estará desarrollando por medio de seminarios web, que tendrán una duración ...de entre 60 minutos cada uno. Ahora, ¿a quién está dirigido? Pues el taller de capítulos estará dirigido a todo miembro de capítulo... ...que desea aprender, capacitarse y contribuir con el desarrollo de su capítulo local. En el caso de que alguno de ustedes estuviese interesado en participar pues lo primero que debe de hacer es que se debe de hacer miembro de la sociedad de la Internet para obtener un ID, un, un número de identificación como miembro de la sociedad de la Internet y posteriormente solicitar hacerse miembro del de capítulo Guatemala. Entonces justo ahí eh, tenemos esa, ese párrafo, ¿verdad?, que nos indica si aún no eres un miembro de algún capítulo, puedes inscribirte antes del inicio del taller. Para ello, en este caso, pues lo recomendable es hacerlo una semana antes y eh, solo deben inscribirse como miembros y seleccionar el capítulo al cual deseas pertenecer. Pero por ahí, pues, eh, igual, eh, muchos eh, docentes, eh, la dinámica de, de, de, de cómo... ...funcionan algunas páginas web y algunas estructuras, pues no es tan simple. Por lo tanto, eh, para todos aquellos que estén interesados en, en ser parte de estos talleres, ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a trabajar en estos talleres, pues lo único que tienen que hacer es que a través de, eh, en este caso, nuestro grupo de Telegram... Ustedes me escriben directamente, fíjense bien, directamente a mi usuario de Telegram, ¿ok? No vayan a escribir en el grupo, sino directamente a mí, a Manuel Rodas en Telegram, me escriben. Estoy interesado en participar en los talleres y ser miembro activo de la sociedad del Internet. Capítulo Guatemala. Por eso es de que está ahí ese anuncio donde dice comunícate con tu líder de capítulo por ayuda para lograr ser miembro del capítulo de tu país. ¿Y, y cómo hacemos esto? Bueno, después yo les voy a mandar a cada uno eh, que se puedan unir a un grupo. Eh, disculpen que si de repente dicen, bueno, este, me tengo que estar moviendo entre un grupo y en otro. Así nos toca. Eso es parte del qué hacer y de eh, el día a día que hoy por hoy, pues nosotros como docentes tenemos que aprender a gestionar, verdad? Entonces hay un grupo. Este sí está dentro de WhatsApp, porque WhatsApp pues al final es, es para cosas muy simples, muy, muy genéricas donde se les va a dar las instrucciones paso a paso de cómo me hago miembro de la sociedad del Internet y posteriormente ¿Cómo solicito unirme al capítulo Guatemala? Ahora, ¿cómo participo del taller de capítulos? Bueno, número uno, ¿verdad? Requisito, debe ser miembro de un capítulo activo en Latinoamérica. En su caso, ustedes tienen que ser miembros del capítulo Guatemala. Con tu número de membresía, que es este ID que les comento, que, que en este caso... Eh, lo van a obtener cuando se hagan miembros de la sociedad de la Internet, pues van a poder hacer, tener acceso a un enlace que también les voy a compartir en este grupo de WhatsApp. Tres, seleccionan las sesiones a las cuales quieren participar y simplemente deben de ingresar a la hora y el día indicado con el enlace que les estaremos enviando a su correo. Eh, todos los talleres nosotros los vamos a estar realizando a través de la herramienta de videoconferencias de Zoom, porque pues es la plataforma que institucionalmente tiene adquirida, eh, en este caso, la sociedad de la Internet. Cuatro, al final de cada sesión te haremos algunas preguntas de comprensión. Si logras contestar todas de forma correcta, y ahí, atención, por ahí van a haber unos escape room eh, y para quienes no han tenido la oportunidad de participar en este tipo de, de actividad del Escape Room, pues ahora van a, van a participar. Entonces, si logran responder a todas estas preguntas de forma correcta, van a acumular puntos por cada sesión que asistas. Entonces, es importante poner atención a estas sesiones. Cada punto sumará en tu perfil como participante y lograrás alcanzar diferentes estatus que se reflejarán en tu certificado de participación. Como también nosotros estamos incorporando el modelo de gamificación, este modelo de gamificación me va a permitir que a mí me manden un certificado de acuerdo a la cantidad de participaciones y puntos que yo haya adquirido. Entonces, por ejemplo, si yo uh, entro a los talleres, pero no participo activamente, o no eh, participo más de un taller de repente y este taller solo me otorga uno o dos puntos, pues yo no voy a recibir ningún tipo de certificado. Sin embargo, si logro acumular de 3 a 5 puntos, me van a enviar un certificado bronce. Si acumulo entre 6 a 8 puntos, eh, me hago acreedor a un certificado plata. Y si logro hacer de nueve o más puntos, pues me hago acreedor a un certificado oro. Por ahí quiero que vean que hay una nota, dice, importante, para validar tus puntos, en cada sesión te preguntaremos tu número de membresía de ISO Así que cuando ustedes se hagan miembros de la sociedad de la Internet, ese número que les van a proporcionar, guárdenlo en algún lugar. Eh, yo lo que hago muchas veces cuando es un número nuevo es que lo agrego a mi agenda del teléfono y, y de nombre le pongo de qué se trata. Entonces ese numerito ya sé que es... Eh, un ID en particular que me va a servir y que yo puedo cargar rápidamente ahí en, en, en, en mis contactos, ¿verdad? Entonces, eh, pues esa es la manera que yo hago. Ustedes pueden anotar en algún papelito, pero no lo vayan a perder o en su agenda, si utilizan todavía alguna agenda física, porque ese número es su llave para poder inscribirse al taller de capítulos y también... Eh, para eh, hacerse acreedores y validar su participación conjunto con este, eh, estas preguntitas que se van a hacer y que yo pueda ganar mi certificado, entonces, eh, sigamos en la lectura de esa, de esa notita, ten tu número a mano y cerciórate de escribirlo de forma correcta, de lo contrario, no podremos confirmar tus respuestas y sumar tus puntos a tu perfil. Las sesiones relacionadas con estrategia organizacional, y esto va más eh, para aquellos que estén interesados en cómo funciona la sociedad de la Internet, y las que tienen que ver con liderazgo y gestión de capítulos, suman dos puntos. Quiero que vean los colores color verde y color celeste. Ahorita que yo les muestre eh, la agenda de los talleres, pues esas ya vamos a saber que son las que tienen una ponderación de dos puntos. Si yo participo en solo una, pues ya ahora sé que no voy a recibir ningún certificado. ¿Por qué? Porque solo voy a sumar dos puntos. Si yo me... Eh, eh, participo en unas dos, ¿verdad? Entonces voy a acumular cuatro puntos y ya tendría acceso a bronce. Si yo eh, participo en tres de estas de dos puntos, pues haría seis puntos y entonces ya tendría acceso a un certificado plata. Y si de repente por ahí eh, logro eh, estar en, en, varias, en varios talleres y en total... Eh, pues sería eh, recomendable participar en unos cinco talleres Aunque hay una ruta bien interesante que les voy a mostrar Y les recomiendo que no se pierdan Pues voy a tener acceso a mi certificado oro eh, la Las sesiones de diversidad y comunidad Solo tienen el valor de un punto Pero no quiere decir que me las voy a perder Porque también son eh, muy interesantes Entonces, este es el taller de capítulos 2020 ¿Verdad? De la sociedad de la internet. Por acá yo dejé marcado en azulito, con fondo azul y, y los números en blanco, los horarios correspondientes para Centroamérica, ¿verdad? Y en este caso, pues ahí estarían los horarios para Guatemala. Eh, Se recuerdan que habían dos colores, que era el verde y, y el así como, como moradito, esos son los talleres que tienen una ponderación de dos puntos. Yo les recomiendo eh, a todos los que deseen participar y ser miembros de la sociedad del Internet, como acá tenemos también amigos de otros países participando en el curso, eh, pues que se guíen por el horario que corresponde a su país. En la segunda columna ¿verdad? está el horario para Ecuador, Colombia, México, Paraguay y Perú. En una eh, cuarta columna, si lo vemos desde la UTCA hacia la derecha, pues están los horarios para Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela y en la quinta columna eh, vamos a encontrar los horarios que tienen que ver para Uruguay, Argentina, Brasil, eh, Paraguay eh, y que eh, pues ustedes uh, eh, puedan, puedan participar. ¿verdad? Entonces, eh, centrándonos un poquito en el horario de Guatemala, hay un evento que se va a estar realizando de 15 a 16 horas, durante toda la semana, y este evento arranca con principios de planeación estratégica, y luego vemos los entornos buca, entender de qué se trata eso de, de buca o Bica. ¿verdad? En este caso, eh, al traducirlos al español, sería entornos volátiles, de alta incertidumbre, complejos y ambiguos. Y justamente eh, empezamos eh, ya a profundizar en ese tema a partir del martes, con el tema de volatilidad. Luego con el tema de incertidumbre, con el tema de complejidad y se cierra con el tema de ambigüedad, ¿verdad?, aunque a lo largo de los talleres, pues siempre se hace de alguna manera mención a ellos. Si yo tomo como eh, meta participar los cinco días en ese tema en particular, pues acumularía fácilmente 10 puntos y me haría acreedor a mi certificado oro del de taller de capítulos 2020. Si de repente por cuestión de compromisos de horario y otras actividades que tenga perfiladas, pues tienen todo, eh, toda la gama eh, que se ofrece, ¿verdad?, eh, para que ustedes participen. Y entonces ustedes pueden elegir, en el caso propiamente de Guatemala, las actividades arrancan a las 9 de la mañana y la última que es eh, a las 16.30 horas. Esa última actividad pues es una actividad más de tipo social, donde se estarán mostrando platos típicos de toda Latinoamérica, eh, trajes típicos eh, en un día miércoles 28, eh, la voz de ISOC, en este caso eh, lo que se hace ahí es un karaoke, solo que tiene pues por ahí algunos requisitos para poder participar, eh, ya se les les otorgaré por ahí más información en su momento, y propiamente la ceremonia de clausura. Otro evento importante para poder eh, estar presentes es el que tiene que ver con Aisogurus, que es el que está para el día viernes 30 a las 11 de la mañana, porque ahí se va a dar visibilidad a todos los casos de éxito que hay en la región y que ha logrado llevar a cabo la sociedad de la internet. Así también en, en, ese, en ese horario, más o menos empezando a mediodía y un poquito más, solo que aquí todavía no aparece, también va a estar eh, un, un momento donde se va a reconocer eh, a personajes importantes de, que son miembros de la sociedad del Internet y que han contribuido mucho a nivel regional, ...o a nivel local, entonces se va a hacer también un reconocimiento especial. Entonces, de esto se trata del taller de capítulos, eh, repito, para poder participar, lo primero que debo de hacer es hacerme miembro de la sociedad del Internet, luego solicitar ser parte de un capítulo, en este caso para los docentes que quieran participar, pues hacerse miembros del capítulo Guatemala, y para los que sean de otros países, pues solicitan hacerse parte de, de su capítulo en particular, ¿verdad? Que en este caso, eh, pues tenemos amigos de Perú, de Ecuador, de Colombia, de El Salvador participando en, en este curso. Y pues con esto, eh, ustedes, pues ya, ya tienen un poco de conocimiento acerca de ello. Siempre, pues yo les doy el acompañamiento. A través de este grupo de WhatsApp que se va a crear. Y que ustedes, de acuerdo a su zona horaria, pues participen activamente de este taller de capítulos. Que es uno de los tantos beneficios que yo obtengo al ser miembro de la sociedad de la Internet. Y en el caso de Guatemala, propiamente, ¿verdad? Eh, si a mí me interesa también participar activamente en el grupo de trabajo de e educación, pues serán bienvenidos ...para todas las iniciativas que estamos lanzando, como pues, actualmente eh, el apoyar diferentes eventos eh, a través de los recursos tecnológicos con que cuenta la Sociedad del Internet... ...o propiamente el Capítulo Guatemala, para darles visibilidad a través eh, de redes sociales o de otros medios de comunicación soportados por la Internet. Eh, en este momento pues, vamos a, a dar un espacio de tiempo para resolver algunas dudas. De hecho, ya tengo acá la mano levantada de del colega José Paucar. Eh, profesor, puede abrir su micrófono. Profesor José, puede abrir su micrófono. Creo que ya no, ya no hay duda por ahí. ¿Alguien que tenga alguna duda en particular de este anuncio que hemos hecho? Profesor Wilfredo, no sé si, si, se, si se me escucha porque de repente y, y me quedé fuera de... Eh, sí, maestro Manuel, no hay problema, se le escucha muy bien. Aparecer ah, ok. Parecer, okay. El, el, ya, ya no participó. Ok, bueno, yo pienso que, que ha quedado bastante claro eh, la explicación de, de este momento, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir pantalla para seguir con nuestra sesión del día de hoy. Hola, buenas noches. Disculpe la molestia. Sí, profesor. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches. Profesor. Sí, sí, le escuchamos, profesor José. ¿Qué tal? Disculpe, lo que pasa es que estoy teniendo una mala conectividad. Eh, ingresé, pero eh, estuvieron hablando de unos temas y, y me perdí. Ah, ok. Sí, lo, lo que estábamos hablando es de una invitación... Que les, se les está haciendo extensiva a través del curso, ¿verdad? Para participar en un taller de capítulos de la sociedad de la Internet. Y que si están interesados. ¿Algún sitio en particular? Ser, Perdón. ¿Algún sitio en particular? No, no tiene ningún costo. No tiene ningún costo y lo único que Bien, hay ya. que hacer es, es, es ser miembro de la sociedad de la Internet, porque ese sí es requisito, ¿verdad? Ser miembro de la sociedad de la Internet y luego hacerse miembro del capítulo. En el caso suyo, si no estoy mal, eh, ¿ustedes de Perú o de Ecuador? De Perú. De Perú, ok. Entonces usted se va a tener que hacer miembro de la sociedad de la Internet, que en este caso es un ID general, y luego va a solicitar a hacerse miembro del capítulo de Perú, ¿verdad? Y por ahí yo les voy a, a, a trasladar información para que conozcan quiénes son tengo sus que líderes. A una especie de formulario, o algún documento o el link? ¿Cómo lo obtengo? Cómo lo Ok, todo eso lo vamos a estar realizando a través del grupo de WhatsApp que se ha aperturado para ese efecto. Entonces yo comentaba por ahí al inicio de la presentación de, de esta invitación que ustedes me escriben directamente a mi usuario de Telegram, ¿verdad? En este caso eh, a Manuel Rodas en Telegram solicitando eh, pues que quieren participar en este taller de capítulos para que yo les comparta el enlace de WhatsApp al grupo, porque es en el grupo donde les voy a dar las instrucciones específicas de cómo hacerse miembros de la sociedad de la Internet primero y luego miembros de su capítulo de país. Y posteriormente ya les daré eh, el enlace para que ya se puedan registrar en el formulario, ¿verdad? Y participar en los talleres. Pero primero es que van a tener que hacerse miembros de la sociedad de la Internet, luego miembros de su capítulo de país, porque esos sí son requisitos para que yo me pueda inscribir y validar mi participación en el taller de capítulos que vamos a estar realizando en la última semana de octubre, ¿verdad? Y toda la información ya específica, pues la vamos a estar haciendo llegar a través de este grupo de WhatsApp que se ha aperturado específicamente para eh, darles acompañamiento previo al inicio del taller de capítulos. Muy bien, entonces... Eh, Continuemos con, con nuestra lección del día de hoy. Profesor Wilfredo, usted me indica si ya estoy en vivo, si ya ven mi diapositiva. Se observa, maestro Monelo. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora que ya pasamos de la sección de, de anuncios, pues entramos propiamente a eh, hablar de eh, el tema que hoy vamos a cubrir, que es el modelo de aula invertida y de empezar a hacer algunas reflexiones entre lo que es el aula invertida, el aula tradicional, eh, la evaluación formativa versus también esa evaluación sumativa. Muy bien. ¿Qué es el aula invertida? Es un modelo pedagógico. Este método de enseñanza ha cobrado importancia en los últimos años ante la necesidad de cambiar el sistema tradicional de aprendizaje para adaptarlo a las necesidades actuales y, sobre todo, a los estudiantes del siglo XXI. Se aprende haciendo y no memorizando. Y aquí lo importante que queremos compartirles es que justamente vamos a estar, eh, pues, soportado en eh, uno de esos pilares, de, de los cuatro pilares de, de la educación eh, contemporánea, digamos, ¿verdad? Aunque actualmente se está forjando un nuevo paradigma y que tiene que ver con el pilar de aprender haciendo. Profesora Marisol. Muchas gracias. Seguimos. Práctica educativa que invierte el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues la asimilación de contenidos se realiza en casa, mediante el visionado de materiales audiovisuales o actividades de aprendizaje creadas o acondicionadas por el profesor, mientras que las tareas se realizan en el aula o en sesiones de trabajo a través de una videoconferencia. Generalmente de forma cooperativa, en pequeño o gran grupo, e incorporando otras metodologías activas. Eh, ¿Maestra, hermana? Como por ejemplo puede ser el ABP, eh, que es el aprendizaje basado en proyectos, el ABS, que es el aprendizaje basado en servicio, eh, la gamificación, y, y en general, pues todas estas metodologías activas donde el estudiante es el, el personaje principal, ¿verdad? Y donde el proceso de aprendizaje está centrado en él. Entonces, el aula invertida me va a permitir muy, muy bien eh, hacer uso de estas metodologías para que sea todo un éxito. Ahora, ¿de dónde viene? Confusión, lo que, se, lo que se oye se olvida, lo que se ve se recuerda, lo que se hace se aprende. Importante, ¿verdad? Lo que se hace se aprende. Sócrates, ser es hacer. Entonces también este famoso filósofo, ¿verdad? Desde... Eh, cuando él eh, desarrolla su método que está basado en el método de preguntas, eh, de alguna manera por ahí eh, tratar de hacer que el estudiante a través de la experiencia, en este caso los discípulos de Sócrates, a través de la experiencia adquirida o del aprendizaje que han venido construyendo en sus momentos de reflexión, pues eh, tienen que llevar a, a poder practicar o evidenciar ese aprendizaje. Entonces, por eso Sócrates dice, ser es hacer. Edgar Dali, cono de aprendizaje. En este caso, con el cono de aprendizaje que vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a comprender un poquito mejor cómo el aula invertida pues está estrechamente relacionada con esta dinámica, eh, con esta, esta figura del cono de aprendizaje y también con la taxonomía de Bloom. Entonces, tenemos eh, este cono de aprendizaje donde pues, eh, nos presentan de alguna manera cómo es que nosotros eh, estamos en un proceso, en el cual nuestro nivel de comprensión va a ser mucho mejor si no solamente nos limitamos a estar en una actividad pasiva. Eh, en el cono de aprendizaje, pues, nos dice que a nivel de una actividad puramente verbal, donde, eh, pues, los estudiantes únicamente escuchan, y a quien escuchan, pues, al profesor, o leen, y en este caso, pues, leen un libro, o eh, pues están en una mezcla de ambas pues podríamos decir que su nivel de comprensión y de aprendizaje de alguna manera pues pasa de, de estar entre el 5 10 o 15 cuando ya se pasa a una actividad visual es decir hacer uso de por ejemplo una infografía o de alguna eh, presentación o poder ver y escuchar a través de una demostración, pero que pues de alguna manera pasa porque la hace el docente, pues el estudiante va a aumentar su nivel de comprensión y de aprendizaje de un 20 a un 30%. Cuando esa actividad pasiva cambia y el estudiante empieza una actividad pasiva, activa, participativa, donde él empieza a decir y a discutir y de manera reflexiva a empezar a construir su propio andamiaje de conocimiento y que para desde tener un conversatorio o un panel de discusión, pues su nivel de comprensión pasa a un 50%. Y cuando está en una actividad pura, es decir, está aprendiendo haciendo, está en ese proceso de practicar haciendo <coughs> y eh, participa activamente con sus pares en, en procesos de construcción de aprendizaje y el proceso de construcción de conocimiento de manera colaborativa, entonces va a aumentar su nivel de comprensión de los temas que él mismo está de alguna manera gestionando y desarrollando. Y va a llegar de un 75% hasta un 90%, y sobre todo cuando es capaz de enseñar a otros. No por nada eh, está ese dicho que dice... Eh, Que, que tiene que ver con que eh, el, el, el que enseña, aprende, ¿verdad? Y en ese proceso de enseñar, aprende a aprender, ¿verdad? O también el, el otro dicho que dice la práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros eh, deseamos que nuestros estudiantes tengan esos niveles, pues lo tienen que hacer haciendo. En la taxonomía de Bloom, pues nosotros tenemos una taxonomía creada en función a una pirámide que va desde el pensamiento de orden inferior, que es el recordar. Pasa al nivel de comprensión, al nivel de aplicación, al nivel de analizar, hasta pues, los dos de pensamiento de orden superior, que son el evaluar y el crear. Y cuando hablamos de evaluar, tenemos que pensar que eh, ya no es, ya no estamos hablando ahí de, de una evaluación sumativa, ¿verdad? Porque evaluar no es responder un test y, y, y, y memorizarme términos para poder eh, pasar un examen, sino evaluar es que yo expongo los productos que he creado a mis compañeros a mis pares, incluso eh, animarme a exponerlos a una comunidad de aprendizaje, porque en ese momento se está dando la coevaluación y de manera casi inmediata un proceso de autoevaluación, ¿verdad? Entonces, la taxonomía de Bloom me va a llevar a que yo cree eh, pues, una planificación que vaya desde la utilización de verbos competenciales de pensamiento de orden inferior hasta llevarlos a eh, pensamiento de orden superior. Hay una encuesta a educadores que se realizó y que, pues, eh, en el modelo de aula tradicional, pues arrojó estos resultados, por ahí si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de, de participar por la mañana a una entrega que hicimos eh, en conjunto con otra colega del de modelo de aula invertida, pues ella presentó también estos datos y entonces eh, pues resulta que cuando se explica un contenido nuevo que se hace un 60% por parte del docente y muchas veces diríamos que un 100% porque no hay mayor participación de los estudiantes. Pues resulta que eh, ese contenido nuevo posiblemente solo sea comprendido en un 26% y luego que realmente atienda a las necesidades que se plantean para los estudiantes. Quizás sea un 8%. Y el trabajo cognitivo que yo quisiera que se desarrollara en los estudiantes, porque realmente en el aula tradicional muchas veces es el modelo de actividad pasiva, quizás solo sea de un 6%. Al final, quien termina aprendiendo es el maestro. Y no tanto, muchas veces los estudiantes. ¿Por qué? Porque ellos digamos que estarían en un momento dado en esta dinámica. 25% de la clase está pasivamente desconectado, está presente físicamente, pero quizá tengan otro tipo de distractores eh, que tienen que ver con problemas eh, familiares o porque definitivamente eh, no le ven algún tipo de... De incentivación o que ellos se motiven a aprender en un modelo que para ellos hoy por hoy es demasiado pasivo. Otro 25% estará activamente desconectado. Y estos son aquellos eh, pues que son un poco eh, más eh, avanzados de alguna manera y que quizá muchos de estos temas ya los han eh, eh, superado, porque sucede que, que eso, eso llega a pasar, o que son hiperactivos. Entonces, eh, ellos ciertamente se desconectan de la clase y empiezan a otra dinámica eh, que no está o no es vinculante a, al modelo de la clase tradicional. Eh, el otro 15% atiende, pero no piden explicación, es decir, ellos están poniendo atención, pero por temor de alguna manera a levantar la mano o que no se ha desarrollado ese modelo de coevaluación y, y de crítica constructiva, pues tienda a causar ese miedo y que muchas veces también el, el, el educador es eh, propicia eh, que suceda esto por la forma en que muchas veces tiende a responder a las dudas que surgen en los estudiantes. Y luego, un 20% intenta seguir el ritmo, ¿verdad? Y a veces pregunta. Eh, al final, pues hay un 10% que lo sigue activamente, y, y a veces son los que etiquetamos, ¿verdad? Como que, ah, estos son los, los, los chicos más inteligentes, pero no necesariamente es, es, es por nivel de inteligencia. ¿Verdad? Y un 5% ya lo sabe, porque hay estudiantes hoy por hoy eh, que tienen eh, un nivel competencial relacionado a sus procesos de aprendizaje, donde ellos se informan previamente de ciertos temas y van preparados a la clase, ¿verdad? Entonces ellos al final eh, necesitan más que aprender algo nuevo, pues eh, solventar dudas que le surgen en su momento. En el modelo Flipped Classroom existe la parte que vamos en este caso a confrontar contra el método tradicional. El método tradicional, pues pasa que durante la clase el educador es el que instruye y el estudiante está un modelo pasivo, y más si estamos en el constante, no te pares, no hables, no te muevas, no distraigas, y queriendo ser nosotros el centro de atención de la clase, con los centennial, que son la generación que tenemos en nuestras aulas, esto es más complicado, sobre todo por el alto bombardeo de información que ellos tienen a través de este recurso, justamente, que es la Internet. ¿Qué pasa? Después de la clase, el estudiante trata de asimilar esos conceptos, porque, ciertamente, eh, en la clase presencial, no necesariamente va a aprender, sobre todo, Sí, nosotros queremos que aprenda a un ritmo y a una velocidad que la educación nos ha vendido como un estándar. Cuando sabemos que realmente los estudiantes, cada uno tiene un ritmo diferente de aprendizaje. En el modelo de aula invertida, pues resulta que el alumno adquiere los conocimientos antes de la clase. Y hoy por hoy tenemos una ventaja, hay mucho recurso de esas tecnologías de la información y de la comunicación que nos permiten que los estudiantes previamente se empapen de algún tema en particular, o que mejor, si yo pudiera tener acceso a una plataforma de contenidos ya estructurada, que me brinde las lecciones eh, los talleres prácticos y los retos que mis chicos ah, pues tendrían que ir realizando previamente a llegar al momento de una videoconferencia o al momento en que yo voy a estar de manera eh, presencial atendiéndoles en una clase, pero que yo ya los traigo en el modelo de aula invertida. ¿Por qué? Porque entonces el estudiante se convierte en un estudiante activo y es un aprendizaje colaborativo, porque algo que también tenemos que desarrollar nosotros es propiciar mucho el trabajo colaborativo y en el modelo de educación a distancia que actualmente se está realizando, tenemos que eh, empezar a utilizar herramientas que nos permitan hacer este trabajo colaborativo, esta construcción del conocimiento o construcción de productos nuevos, idealmente, pero que los chicos los armen de manera colaborativa. Y entonces, pues yo empiezo a identificar que necesito ciertos recursos para que esto suceda. Si hablo específicamente de herramientas, pues eh, en nuestro caso, pues nosotros somos socios eh, Microsoft Educación, yo les diría, pues qué mejor que tener una plataforma de Microsoft Office 365 desplegada, donde, pues como hoy por hoy no es solamente responsabilidad del eh, profesor de tecnología, sino es responsabilidad de todos, eh, pues... Iniciar un documento de Word o un documento de PowerPoint o un documento de Sway o un documento de OneNote donde pues posiblemente yo dé cierta estructura y que los estudiantes en equipos de manera colaborativa empiecen a construir ese conocimiento o producto que yo les he solicitado y cuando estoy en la clase. Continúo en ese aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque cuando se dé esa videoconferencia en particular, no voy a utilizarla para brindar una clase, sino para consolidar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque durante el proceso yo estoy acompañando a mis estudiantes. Si tuviera la oportunidad de tener acceso a una plataforma de contenidos que ya está armada en este formato de que el estudiante aprenda a través de ella, mi labor será, eh, pues, organizar cierto horario para validar el avance de mis estudiantes en la plataforma. Y si hay dudas, y la plataforma me permite un chat donde aparezcan preguntas a la general, porque aquí el ideal es de que las preguntas sean lanzadas a la general, yo responda a esas preguntas para ir solventando dudas, no solamente para aquel que está preguntando, sino también para aquel estudiante que de repente también tiene cierto déficit de redacción, o de cómo puede él construir la pregunta a, a la duda que se les está eh, pues presentando en su momento, pero cuando yo respondo a esas preguntas a través de este chat o de algún canal específico que puede existir, pues sirva también para solventar las dudas de todos aquellos que, que no las han generado. Al final, esto va a permitir que también, si yo estoy realizando o siendo partícipe activo, de la construcción de un producto y es que aquí es importante que ustedes piensen en esto y, y, es, y es lo que a veces cuesta un poquito en el modelo de, de cambiar ese chip de la educación tradicional porque en la educación tradicional yo venía y, y daba las instrucciones de cómo quería que me entregaran una tarea ¿verdad? pero no había más ayuda sí y literalmente eh, yo tuve la la, la oportunidad ahí de, de ver en algún momento a algunos colegas que se cerraban a brindar algún tipo de acompañamiento a los chicos, ¿verdad? Y eh, pues al final en el producto lo que menos evaluaban era en sí cómo fue construido eh, la tarea, sino a encontrar toda esa serie de errores a propósito que ellos se habían planteado porque las instrucciones de hecho daba a, a, a esa ambigüedad y que segurito, segurito se iban a ver reflejados en ese trabajo final. Y entonces, como no hubo un acompañamiento, pues yo me dedicaba a encontrar todos los errores y, y mejor que entre menos puntos otorgue, ¿verdad? Porque mi clase es difícil y, y eso no es educar. Sin embargo, en el modelo de aula invertida yo tengo que ser partícipe también de esa construcción. Entonces yo voy acompañando y, y verificando que lo que los chicos están construyendo es eh, un producto deseado, ¿verdad? Y, y que por supuesto en un momento dado eh, no es de que yo les vaya a hacer eh, el trabajo, pero guiarlos, ¿verdad? Decirles, miren por acá falta redacción. Eh, por acá sería bueno incorporar esta otra información, por acá hace falta que conecten, sí, conecten conocimientos para mejorar la construcción de, de lo que están elaborando y en el momento de que se da esa presentación, porque esa presentación la tienen que hacer los chicos, la presentación de sus productos, entramos en una coevaluación, ¿por qué?, porque los demás miembros que van a estar al pendiente también de esa presentación, de ese momento que se va a estar dando, pues eh, harán en su momento una crítica constructiva en función de la mejora del trabajo entregado. O simplemente no harán ningún tipo de crítica porque el trabajo está muy bien hecho, pero inmediatamente están en un proceso de autoevaluación y de determinar, oh, ok, a mí me hizo falta esto. ¿verdad? Ah, yo pude haber incorporado esto otro. Y entonces el docente en, en ese momento, ¿verdad? Porque él ha venido dando un acompañamiento, sabe eh, que las fases, el, el estudiante las ha venido construyendo adecuadamente y llega al momento de la presentación final, donde ya va a utilizar un herramienta, un, un instrumento específico, ¿verdad? Para, pues, ya otorgar no nos, no nos queda de otra, que al final nos toca que otorgar una nota para validar pues, la comprensión de un tema en particular. Pero en el aula invertida, estos modelos nos van a permitir realmente eh, tener la plena seguridad de que mi estudiante está adquiriendo los conocimientos adecuados está aplicando rápidamente en un documento de manera colaborativa, a la cual yo le he dado seguimiento, ¿verdad?, le he dado acompañamiento y que en el momento que ellos me lo presentan, pues vamos a terminar de consolidar el aprendizaje y otorgar pues la nota correspondiente porque pues hasta el momento no nos escapamos de ese modelo. Entonces, eh, ¿Qué tenemos que, que comprender muy bien? Lo que tenemos que comprender muy bien es que en el modelo de aula invertida, eh, cambia, cambia el orden, ¿verdad? De la teoría en clase a la práctica en clase. Idealmente, si esta práctica se viene haciendo previamente cuando los chicos están construyendo un producto, que me van a entregar, no me gusta ya llamarles tareas, ni investigaciones, porque eso ya no, ya no va, ¿verdad?, sino es un producto, y por supuesto, él tiene que investigar para generar ese producto, eh, cambia el rol del maestro, porque de dueño del aprendizaje pasa a ser un tutor, un guía, que va a brindar el acompañamiento, de la construcción de conocimiento y de este producto que va a presentar el estudiante. Cambia el rol del estudiante, de pasivo a activo, de escucha a hacer, porque él es el que está gestionando sus tiempos de aprendizaje y el que tiene que ponerse de acuerdo también con otros compañeros para gestionar los tiempos de construcción de los productos deseados. El aprendizaje realmente se vuelve significativo y del mundo real, porque así funciona en la vida real. Yo tengo que presentar productos o se me solicitan eh, pues ejecutar ciertas eh, situaciones en el modelo eh, de trabajo formal donde quizá a mí me toque que trabajar toda esta dinámica. Y si yo preparo a mis estudiantes en esta dinámica y sobre todo si voy a utilizar herramientas de las TIC para realizar todo esto porque el formato de teletrabajo hoy por hoy está muy fuerte y a ellos quizá les va a tocar que trabajar en este formato de teletrabajo porque van a haber oportunidades en el extranjero donde no necesariamente ellos van a tener que viajar sino a través del recurso de la internet y de todas las herramientas que corren sobre ella, eh, pueda, pues, trabajar de manera colaborativa en proyectos macro, ¿verdad? Eh, se está aperturando mucho este mercado del teletrabajo, y, y los freelance, sobre todo, también empiezan a requerir trabajos colaborativos con otros freelance para desarrollar soluciones empoderados de los recursos de las TIC. ahora cuáles son las ventajas del aula invertida lo voy a tomar una pausa en este ok que ya me estoy quedando sin voz <ríe> eh, profesora marisol Gracias. Ministro. Ventajas del aula invertida. Uno, los alumnos son los protagonistas. Los estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje y se implica desde el primer momento, ya que les dota de responsabilidades, pasando de ser sujetos pasivos a seres activos. Pasan a ser actores en lugar de espectadores porque trabajan, participan, plantean dudas, colaboran en equipo, se organizan y planifican para realizar proyectos o resolver problemas. Consolida el conocimiento. Este método da más tiempo para resolver dudas y consolidar conocimientos en clase. Al haber trabajado los contenidos y conceptos en casa, el tiempo en el aula puede dedicarse a resolver dudas, solucionar dificultades de comprensión o aprendizaje y trabajar los temas de manera individual y colaborativa. Favorece la diversidad en el aula. Los alumnos pueden dedicar todo el tiempo que quieran a revisar los contenidos para llegar a la, compre a la comprensión perfecta. La ayuda de las nuevas tecnologías es fundamental. Si los alumnos están visualizando una lección a través de un video o gráfico interactivo, pueden pausarlo y repetirlo tantas veces como deseen. Además, en función de las dudas que tenga el alumno, el educador puede realizar las adaptaciones pertinentes. Y por acá eh, quiero acotar algo en particular. Eh, estas lecciones nosotros las dejamos grabadas precisamente para que todos aquellos colegas que no pueden participar activamente por X o Y razón, o es decir, estar presentes en la lección, posteriormente la puedan ver en, en el canal de YouTube, ¿verdad? Y ustedes también. Si algún tema no quedó totalmente claro, pues estas quedan ahí colgadas. Eh, en el modelo real yo docente me debo de convertir en un edutuber. Alguien que prepara su clase eh, previamente, verdad? Eh, nosotros nosotros pues, estamos utilizando segmentos muy largos por el formato en que lo estamos trabajando, pero el ideal es de que yo establezca tiempos de no más de siete minutos para explicar un tema muy muy en particular. A mí me gusta mucho, mucho la metodología de eh, maestra Laura Sánchez y cómo ella crea sus píldoras de información en su canal de YouTube, ¿verdad? Eh, si no lo han hecho, pues yo las invito y los invito a buscarla, eh, la buscan así, Laura Sánchez en YouTube, eh, si, si no les aparece por ahí, eh, rápidamente con, con el nombre, eh, pueden buscarla ya, empiecen a buscarla como hashtag Laura Sánchez, entonces ahí como que les va a dar más eh, eh, rápido dónde está su canal. Y eh, suscríbanse, sobre todo para que vean y aprendan del uso de tecnologías Microsoft y el formato en que ella hace las entregas, ¿verdad? Son formatos muy, muy puntuales que luego se pueden reutilizar. En, eh, pues en, o, en otros objetos virtuales de aprendizaje de hecho por ahí estamos trabajando un modelo colaborativo donde yo voy a utilizar parte de su material para construir rutas de aprendizaje que les permita a docentes que hoy por hoy no conocen muy bien todas estas herramientas de microsoft 365, eh, comprendan cómo utilizarlas y aplicarlas rápidamente en contextos de su práctica docente. Seguimos. Aprendizaje más profundo y perdurable en el tiempo. Algo muy útil para desenvolverse sin problemas en la sociedad. Se consigue cuando el educador invierte más tiempo para crear, analizar y aplicar los conocimientos a la vida real. Y aquí esto es importante, ¿verdad? Hemos eh, colocado algunas características, algunas ventajas del de aula invertida. Eh, estas ventajas tienen que ver con que eh, es el estudiante el que gestiona eh, su tiempo y también gestiona eh, cómo va a interactuar con sus otros pares, ¿verdad? Pero esta, este interactuar también les va a permitir... Eh, una comprensión más amplia de los temas que yo quiero, en este caso, desarrollar. Como educador, yo voy a tener que dedicarle más tiempo a crear, analizar y aplicar los conocimientos que voy a estar ofreciendo a contextos de su vida cotidiana. Entonces, yo tengo que pensar que el tema que he seleccionado para cubrir, no lo voy a hacer puramente ...por cubrir contenidos, ¿verdad? Ya no funciona así. Tengo que pensar en que los temas que yo seleccione... ...y especialmente si es del CNB... ...me permitan una aplicabilidad pronta... ...a su vida cotidiana. Sobre todo porque si él está en casa... ...y está gestionando este aprendizaje en casa, rápidamente lo pueda relacionar con su contexto familiar o su contexto más próximo, y que entienda la aplicabilidad y que lo conecte realmente con ese aprendizaje que está obteniendo, porque entonces, eh, hoy por hoy también se está dando este fenómeno, eh, los estudiantes, si seguimos en el modelo solamente de cubrir contenidos y ellos no se enganchan a algo de la vida real o, o un para qué estoy aprendiendo esto y dónde lo voy a aplicar rápidamente, pues les pueden jugar la vuelta, ¿sí? Y les pueden jugar la vuelta poniendo en excusas y posiblemente a ustedes les ha sucedido. Aún teniendo el mejor de las, del internet, pues como ese contenido no me conecta, o a mí no me interesa ahorita aprenderlo, simplemente invento la excusa de que no tengo conectividad, ¿verdad?, o me está fallando la plataforma que esté utilizando y simplemente no estoy presente. Igual es un aprendizaje que no me es significativo y que no me conecta a lo que está sucediendo en ese momento. Y que posiblemente tenga que ver con otra actividad que resulte más interesante que en sí mi clase. Y que si yo sigo también en el formato de la clase presencial, pero a través de recursos de TIC, simplemente el estudiante lo va a sentir pues, más aburrido y más desconectado. Eh, y esto se los digo porque a muchos estudiantes les está sucediendo. O ven que el tema... Eh, pues les es más interesante en otro canal de YouTube o en un EduTuber que lo tiene eh, incluso de forma más dinámica y simplemente lo deja así como que, bueno, pues ahí que me miren que estoy, de repente si me piden que encienda la cámara, eh, pero realmente yo estoy en otra cosa, ¿sí? Y luego, pues resulta que ya tengo localizado este otro eh, YouTuber que lo desarrolla más eh, dinámico de alguna manera y entonces voy a aprender con él al final a mí lo que me interesa o en este caso al chico lo que le interesa es pues salvar en un momento la dificultad o el reto que yo le esté presentando pero si yo no deseo que esto suceda pues no tengo que pensar solo en contenidos contenidos contenidos y en cubrir los contenidos sino eh, yo incluso debo de analizar todos estos contenidos e integrarlos en uno solo donde el estudiante realmente sepa cómo va a aplicar esos contenidos en la vida real, o incluso les despierte una siguiente fase o en un siguiente nivel de la educación en el sistema, como lo tenemos estructurado. En resumen, podemos decir que el aula invertida, eh, pues es en casa, donde los estudiantes estudian, y se preparan para participar de las actividades. En clase, los estudiantes practican aplicando conceptos clave mientras reciben retroalimentación. Y después de clase, los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje. Y aquí entonces nosotros vamos a hablar también del aula extendida. ¿Por qué? Porque si yo soy un docente flexible, y tengo ese momento de la presencialidad donde ellos van a participar activamente y donde hacen coevaluación, de repente incluso ni siquiera cierro en ese momento la nota final. Si no les doy la chance de que ellos mejoren el producto y les establezco otra fecha posterior a, ¿verdad? Y eh, qué va a suceder, ellos van a continuar este proceso de, de aprendizaje y de mejora de este producto. Por lo tanto, el aula eh, se extiende más allá de solamente el contexto que en un momento dado puede ser también un poco eh, restrictivo si yo no permito estos momentos de flexibilidad. Eso sí, sin caer en que esto se vuelva una práctica constante y que también los chicos se acomoden a que, ah, bueno, el profe es buena onda y me va a dar otro tiempo para, para mejorarlo, No. Verdad, Hay que también ser mediador de esta situación para que ciertamente también se cumplan con los tiempos y sobre todo explicarles a ellos que en la vida real esto también tiene consecuencias. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en el modelo freelance y me establecen una fecha, resulta que incluso hay eh, cláusulas específicas en el contrato donde si yo no entrego a tiempo, yo puedo ser sancionado. Y, y esa sanción puede ser de que se queden con mi trabajo y no me remuneren, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son las que el estudiante también debe comprender, un nivel de responsabilidad que pasa por cumplir con los tiempos de entrega en eh, las fechas que pues, se me han recomendado. ¿Cómo es la participación de la tecnología en el aula invertida? Pues resulta que cuando yo ya empiezo a incorporar tecnología en este modelo de aula invertida, igual, ¿verdad? Regresamos a, a esa pirámide que va desde eh, a todos estos verbos competenciales de orden inferior hasta los de orden superior. Que pasan por el recordar, donde yo podría decir que, que, que en un modelo más práctico de uso de tecnología, eh, utilizo viñetas, eh, resalto cosas, participo en redes sociales, eh, googleo, ¿verdad? Para, para encontrar cosas que me permitan luego en un modelo de conectar, ir comprendiendo y construyendo el conocimiento. Eh, hago búsquedas avanzadas, leo blogs, de, de, tuiteo, el Twitter hoy por hoy es un medio de información instantánea, casi, ¿verdad? Donde incluso yo puedo eh, armar dinámicas en donde los estudiantes también aprendan a utilizar este modelo para construcción de conocimiento. Eh, eh, ya el nivel de aplicación esto tiene que ver ya con desarrollo un poco más de pensamiento computacional donde pues yo aprendo a cargar descargar eh, gamificar operar eh, un hacking de alguna manera de, del conocimiento compartir archivos editar etcétera verdad y que pasa también por ahí por otras habilidades un poco más eh, específicas que podrían arrancarse hasta eh, el, el, el uso de herramientas que me permitan aprender a programar. En un modelo de analizar, pues recombinar, enlazar, validar, recopilar información en medios. Eh, esto tiene que ver mucho con el conectivismo. Los chicos pueden tener acceso a, a diferentes fuentes de información, pero aprender a conectar esos puntos para construir algo nuevo. Eh, en el momento de evaluación, repito, es una evaluación formativa, no sumativa, y que pasa por eh, los momentos de coevaluación y autoevaluación como los momentos más importantes, donde ellos pueden comentar a través de blogs, publicar estos blogs, eh, participar y moderar foros, ¿verdad? Participar en redes, hacer networking eh, y, y de estos foros extraer conclusiones o construir eh, información valiosa y nueva que permita eh, validar también conceptos previos. Hoy por hoy se busca y se está buscando mucho, eh, muchos teoremas que todavía están por ahí sin, eh, pues, validarse al 100%, quien termine de encontrarles una explicación o establezca, ...una teoría eh, más valedera o acorde a, a algún fenómeno, sobre todo en el campo social y económico, que actualmente, pues, está más eh, fuertemente eh, en el modelo de los entornos bica eh, Y, pues, al final el crear, ¿verdad?, que ya viene con esa parte de programar, filmar, animar, bloguear, eh, yo construí un blog con mi información... Eh, por ahí no recuerdo si les mostré en un momento lo que lo que trabajé con unos estudiantes utilizando el blog y, y la dinámica del texto paralelo en el formato de aula invertida, ¿verdad? Y que fue muy exitoso y no se necesita de muchas herramientas. Pocas herramientas bien utilizadas, pero donde los chicos se conecten y hagan algo diferente, ¿Verdad? <coughs> En este modelo de del aula invertida eh, los contenidos, pues eh, hoy por hoy los chicos tienen acceso a toda esa información a través de recursos de Internet, eh, donde ellos tienen que desarrollar ciertas competencias duras y blandas, eh, trabajar con mucha creatividad de manera práctica, haciendo mucha reflexión y, y esto se consigue a través de un trabajo colaborativo que los prepare para ese mundo real, porque al final es lo que eh, nosotros eh, buscamos. Uh, por ahí en la mañana, esta tabla periódica que se compartió, a mí me pareció preciosa, ¿sí? Es una tabla periódica que está organizada, de tal manera de que yo pueda tener ahí en colores, porque pues yo lo veo como una especie de infografía, eh, Tener todos estos verbos competenciales de orden inferior y los de orden superior, ¿verdad? Que van desde el recordar, el entender, el aplicar, el analizar, el evaluar, hasta el crear, ¿verdad? Y que nos ayuden de manera así muy, muy eh, concreta al momento de que yo construyo eh, competencias e indicadores de logro. Y por supuesto, no debo de dejar por un lado eh, ese conjunto de competencias que hoy por hoy tengo que desarrollar con eh, mis estudiantes. Uh, ya hemos hablado en entregas anteriores de las cuatro competencias básicas que se buscan desarrollar, que pasan por eh, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, comunicación asertiva, eh, eh, todo todo lo, lo, lo que tiene que ver eh, también con eh, la creatividad, eh, pero pues importante que sepa que para ser un ciudadano de este mundo, en, en esta nueva normalidad que está totalmente interconectado, eh, hablando, eh, pues, de lo que sí o sí nos va a tocar que empezar a trabajar, sobre todo en los formatos y modelos de teletrabajo, pues eh, tengo que desarrollar esos, eh, esas competencias que pasan por ser un ciudadano digital, eh, tener cuidado con eh, mi privacidad, y eso pasa también por el manejo de la ciberseguridad, eh, tener una empatía digital eh, que pasa por inteligencia emocional, el tener cuidado de que yo dejo una huella digital y esa huella digital incluso puede significarme el que me contraten o no en una empresa, ¿verdad? Entonces tengo que tener una ética y un comportamiento adecuado en redes sociales, eh, tener cuidado también de, de todo lo que tiene que ver con el ciberbullying, eh, saber manejar eh, todas estas situaciones y en un momento dado también denunciarlas. Eh, sobre todo porque esto también eh, deja una huella digital y esta huella digital puede marcarme para toda la vida. Eh, cuando estoy eh, trabajando eh, con el uso de tecnología, eh, cuánto tiempo yo voy a dedicar a ciertos recursos para que no sea desgastante eh, además, los chicos también tienen que volverse multitareas. Muchos de ellos no lo son y, y tienen que aprender que hoy por hoy, eh, además de de toda esta parte de de ser más multitarea, eh, tratar de no procrastinar, porque ese es un problema muy, muy serio. La procrastinación que es una pérdida de tiempo casi que inmediata en otras situaciones y, y no avanzar en lo que realmente me interesa, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de, de cosas las tenemos que aprender a manejar muy, muy bien. Eh, Maestra Marisol, ¿algo más que quiera compartirnos? Eh, muchas gracias, maestro Manuel. Pues, eh, excelente eh, aprendizaje el de hoy con eso de, de, de cómo es que nos tenemos que comportar. Eh, dando las lecciones y pues dar el acompañamiento yo quiero felicitar a todos los docentes es una labor muy importante, muy humanista los admiro admiro muchísimo, yo soy docente de, de, de cartón <ríe> todavía no he ejercitado mi profesión hasta, hasta ahora pues, pero eh, los admiro y y realmente me, me emociona, pues, estar compartiendo con ustedes, estar aprendiendo con ustedes también. Y, y pues, eh, nuevamente eh, los exhorto para que sigan entregando sus productos. Eh, yo, yo estoy aprendiendo mucho de ustedes con lo que están entregando. Y, y pues, muchas gracias por, por haber estado con nosotros en, en la lección de hoy. Y, pues, recordándoles también que solamente nos quedan dos lecciones. Eh, por ahí estamos seleccionando algunos de los Sway que, que nos han compartido. Vamos a crear un, un, un, un contenedor de Sways, porque algo que permite hacer Sway es que yo puedo contener Sway dentro de Sway, ¿verdad? Entonces, estamos seleccionando ciertos materiales para crear un mural, eh, si lo vemos así, o una especie de portal, donde van a estar algunos sway que hemos seleccionado y lo vamos a hacer público, para que todos los demás eh, eh, docentes que participan en el curso, eh, también aprendan, así como eh, pues eh, profesora Marisol está aprendiendo de ustedes, pues es ahora donde ese, eh, esos productos que construyen van a pasar a la comunidad del conocimiento del curso y deben de estar disponibles para la Sociedad del conocimiento, porque al final todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Y ya para, para finalizar, porque ya estamos sobre el tiempo, solo quiero mostrarles por acá algo. Voy a compartir uh, mi escritorio. Ok pero me voy a pasar rápidamente porque por ahí está el tema de evaluación. Eh, ahorita hicimos más o menos un, un análisis muy sencillo, un, un eh, aula virtual versus aula tradicional, muy simple, pero por cuestión de tiempo también no logramos eh, profundizar en temas de evaluación. En el CNB, en el CNB, Sí, por eso a mí me encanta esta herramienta que, que se ha desarrollado. Cuando yo ingreso al CNB, resulta que en la parte superior eh, tengo, eh, pues de alguna manera, como eh, están cinco áreas grandes en que está organizado también mi CNB, que va desde el módulo de introducción, módulo de fundamentos, Planificación y importante que, que, que entren a, a profundizar en este. Yo sé que muchos de ustedes están en el proceso del programa de certificación y, y, y comprendan realmente todo este recurso que tenemos en la Internet. El módulo de metodología, pero aquí vean, está el chequecito y que tiene que ver con el módulo de evaluación. ¿Y qué encuentro en este módulo de evaluación? Pues encuentro evaluación de los aprendizajes, ¿verdad?, y hay preguntas para reflexionar sobre el aprendizaje y la evaluación, y cómo la evaluación es en sí un aprendizaje, o debe de ser un aprendizaje, entonces acá ustedes van a encontrar todo, toda una ruta relacionada con la evaluación, y, y lo más bonito, por acá si yo todavía eh, practico en la eh, parte de de la evaluación en función sumativa, hay un, hay un segmento por ahí, interesante, ¿verdad?, para que entren, pero está esto, vean, evaluación de proceso formativa, donde está muy, muy bien explicado de qué se trata, ¿sí? Entonces, ¿qué sí me toca a mí hacer como docente? Y hoy por hoy es lo que quiero que también ustedes eh, reflexionen. Si yo quiero aprender, no tengo que esperar a un curso que esté por ahí, sí, sino que debo de buscar en herramientas o en lugares donde la información ya está disponible. Y vean, en la evaluación formativa tengo acá una serie de herramientas como técnicas de observación, y una serie de herramientas para aplicar como técnicas de desempeño. Entonces, si yo no sé de qué se trata la rúbrica, por acá está. Si yo no sé de qué se trata una lista de comprobación o de cotejo, pues aquí está. Si quiero eh, entender más esta parte de escalas de rango, eh, o simplemente escala, pues aquí está. Solo hago clic y voy. Eh, si, si no sé aplicar alguna metodología o alguna técnica que me permita trabajar en conjunto eh, una metodología activa de aprendizaje, y estas son las técnicas de observación, acá está lo que yo les comentaba del texto paralelo, que fue algo que yo utilicé en su momento, y de una vez me explica, ¿verdad?, qué es, para qué se usa, cómo se elabora, cómo participa el estudiante, cómo se evalúa, me da ejemplos, y, y ya pasa, ya pasa por mí, de hecho hay un instrumento, un ejemplo del instrumento de evaluación que tiene que ver con este texto paralelo, donde me enseña cómo construirlo, ¿sí? Entonces, yo les sugiero realmente que dediquen tiempo a esta parte, sobre todo para que ustedes eh, aprovechen al máximo el recurso del CNB, les repito, yo lo único que necesito… Como docente es, ahí sí que, también desarrollar ese hábito de lectura, de comprensión y de aplicación. Porque, créanme, el CNB es un recurso de tecnología o, o un recurso digital disponible en Internet que me permite realmente profundizar en mucho de mi que hacer docente, ¿verdad? Lamentablemente se ha dejado así como que eh, visto de reojo o, o como que ahí está, pero yo no lo uso porque pues resulta que hay un libro de texto o porque ah, pues yo, yo avanzo en otro en, en otra dinámica. Eh, pero quizá tengo muchos, eh, muchas lagunas, verdad, y si yo quiero solventar esas lagunas, pues yo les recomiendo que visiten el CNB, que profundicen y los que están en el proceso de certificación, pues sigan, felicito a los que ya terminaron, eh, nosotros hemos aperturado por ahí, algunos quizá no lograron subir sus productos en esta semana, yo no he aperturado más lecciones, porque eh, primero estoy a la espera de algún eh, material que, que se va a utilizar y porque también entendemos que ahorita están un poco recargados, están ya eh, sobre todo las instituciones privadas, ¿verdad?, de acuerdo al calendario que se estableció, ya en los momentos de cierre, eh, los públicos también están más o menos en esa dinámica y, y se comprende que también eso eh, recarga mucho eh, el trabajo. ¿Verdad? Sobre todo ahorita que viene toda la parte de estadísticas finales. Pero en su momento, utilicen, vean la, la sección de competencias, también es preciosa. ¿Cómo yo evidencio una competencia? Ahí está también, ¿verdad? Para, para la comprensión de. de de, de cómo yo establezco ese indicador de logro y cómo voy a evidenciar ese indicador de logro que me permita también evidenciar que he alcanzado la competencia que he establecido. Entonces, por ahí nos falta el momento de compartir, aunque ya nos pasamos bastante. Pensé que iba a ser más corto el día de hoy, pero sí teníamos que, que informar algunas cuestiones. Vamos a, a dejar ahí unos minutitos por si hay algún comentario o alguna duda. Pueden levantar su mano y, y con gusto, pues, eh, resolvemos. Profesor Guido, puede abrir su micrófono. Muy buenas noches, maestro Manuelito. Estimados noches, compañeros. Profesor. Que estamos aquí preparándonos cada sábado. Desde mi perspectiva de educador, pues me parece muy interesante todas esas enseñanzas que usted muy amable nos comparte y motivarnos pues para explorar eh, esas plataformas que, como bien lo dice usted, las vemos de lejitos nomás, pero si nosotros exploramos tenemos mucha riqueza y como educadores pues es importante. Estar actualizados, mi estimado maestro Manuelito. Mi agradecimiento fraterno a usted y a todos los compañeros. Les hablo desde Ecuador. Gracias. Muchas gracias, profesor. Y, y a mí me emociona realmente, ¿verdad?, que un colega de otro país hoy por hoy está utilizando este recurso, como es el CNB, para su crecimiento, ¿verdad?, entonces, es, esto, es, esto es importante para que nosotros los que estamos en Guatemala y que lo podemos aplicar como que más rápidamente a los contextos en que fue diseñado, pues también tenemos que aprovecharlo. ¿Alguien más eh, que quiera compartirnos algo? Bueno. Yo creo que ya estamos cansados. Eh, prepárense, por ahí vamos a estar ya aperturando esas lecciones. Eh, ahorita la, la lección que se va a aperturar... Y, ah, por aquí, profesor José Luis levantó la mano. Puede abrir su micrófono, profesor. Eh, sí, eh, gracias, maestro Manuel. Eh, muy buena tarde para cada uno de ustedes. Pues el día de hoy, qué interesante el aprendizaje, ¿verdad?, que, que yo pude tener eh, con lo que usted estaba manifestando ahí. Y algo importante también eh, que me llamó mucho la atención es el uso del, del CNB al que nosotros le tenemos que, que estar conociendo mucho, ¿verdad?, y profundizar. Y por otro lado, también eh, me, me llama la atención eh, lo que usted indicaba con relación a la, a la evaluación, ¿verdad?, de que... En el aula invertida se le pone más atención a lo que es eh, la evaluación formativa. Eh, todavía en nuestro país, pues todavía estamos acostumbrados mucho a lo que es la, la evaluación sumativa. Eh, precisamente estos días, eh, eh, yo trabajo como docente y eh, vinieron algunas exigencias del Ministerio de Educación, pero se sigue pidiendo de una forma tradicional los informes. Eh, se están pidiendo eh, qué actividades les estamos dejando a los estudiantes, este, qué tarea les estamos dejando, y se está preocupando más el, el Ministerio de Educación por la par, parte tradicional. Entonces, eh, yo creo que somos muy pocos los que estamos eh, involucrados en, en este tipo de, de aprendizaje con ustedes, pero sí me preocupa que... Que en el Ministerio de Educación, pues no hay gente técnica como en el caso de ustedes, ¿verdad?, que manejen este tipo de, de ideas, este tipo de, de conocimientos para poderlos aplicar en nuestro país. Yo creo que ahí está un poquito de, como quien dice, de, de retraso en el sistema educativo de nuestro país, porque nosotros tuvimos que entregar estos días, este... Eh, informes totalmente teóricos, totalmente tradicionales, nada que ver con lo que estamos aprendiendo acá con usted. Entonces, no sé qué comentario le merece a usted, ¿verdad? Esto, porque yo se lo estaba relacionando totalmente con lo que estamos viendo, pero sí le, le, le cuestiona a uno mucho, ¿verdad? Lo que sucede en nuestro país, cómo nosotros eh, estuviéramos todos involucrados, ¿verdad? Desde la ministra de Educación y todos, pues, manejando. Eh, las mismas ideas para que todos eh, eh, contribuyamos a un desarrollo educativo en nuestro país. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que está sucediendo y yo lo comparto, ¿verdad?, para que eh, podamos, eh, no sé si con los demás compañeros que son de acá de Guatemala, pues ha sucedido con ellos esto, que les hayan pedido esos requirir, requerimientos de parte del ministerio. Eh, únicamente, Maestro Manuel, y muchas gracias por todo lo que nos ha enseñado. Muchas gracias, profesor. Eh, fíjese que, que justamente, justamente, eso estábamos analizando hace algunos días eh, al interior de la Comisión Intersectorial de Educación. Hay un consejo, hay un Consejo Nacional de Educación donde se plantean este tipo de situaciones. Eh, sin embargo, ciertamente usted lo dijo, ¿verdad? Personal técnico no hay en el Ministerio de Educación ...ellos también tienen que pasar a un proceso de formación y de comprensión... ...porque las guías de autoaprendizaje, si yo las gestiono adecuadamente... ...las puedo aprovechar en el modelo de aula invertida, porque realmente sí se puede. Pero sí hay que formar a, al docente para que comprenda cómo va a gestionar adecuadamente... ...estas guías y, y sobre todo en aquellos contextos que de repente no se tiene acceso a tecnología pero que conecten a los chicos con cosas de la vida real. El Ministerio de Educación, pues, a, al final tiene que cubrir eh, ciertos eh, índices, ¿verdad?, de acuerdo a, a estándares que, que se persiguen, pero hoy por hoy, a nivel de Latinoamérica, pues, todos los países hemos pasado por ese déficit, ¿verdad?, en algunos otros países, pues ha sido más crítico, como en el caso de Bolivia, que, que pues, los chicos han pasado al siguiente grado eh, de manera automática, ¿verdad? Se hizo esa promoción, se terminó el ciclo escolar y se hizo una promoción por decreto, como ya en su momento sucedió aquí en Guatemala, pero que, que realmente no se había cubrido lo suficiente, entonces ese es un déficit mayor, Profesores muy comprometidos aún han seguido eh, brindando acompañamiento a los estudiantes, pero ya no se tiene ese mismo compromiso, ¿verdad? Tristemente ha sucedido. En otros países, pues ha habido avance, se, se, se tiene, pues, eh, que no, no se ha logrado desarrollar al 100% ciertas competencias que son muy importantes, pero ha habido algún avance, pienso que ahorita el déficit más grande sí es en la primaria baja, ¿verdad?, sobre todo con todas estas competencias de lectoescritura, que no han logrado desarrollarse al 100%, y que el otro año, ¿verdad?, de acuerdo al, al, a, al decreto este que, que, que se emitió, y que, pues, por si alguno no, no se enteró por, por ahí… Eh, pues, sí, en esta semana, eh, pues tenemos que hubo un acuerdo ministerial, que aquí lo tengo, ¿verdad?, que es el 2762-2020, donde pues ya se, se empieza a dar una luz de cómo va a arrancar el, el próximo ciclo, y, y que este ciclo escolar 2021, pues va a ser un modelo mixto, me parece más adecuado que híbrido, pero, pero que pues va a ser de acuerdo al contexto guatemalteco y eh, que va a significar también el, el mantener eh, un modelo de aula invertida, porque al final así se debe de ver donde los chicos se llevan estas guías de autoaprendizaje para avanzar en casa, ellos aprenden en casa y cuando yo los tenga en el modelo de la presencialidad, debo de maximizar, ¿por qué? porque un solo periodo de clase no me va a servir para dar una clase realmente, me va a servir para... Consolidar aprendizaje, ¿verdad? Consolidar conocimiento y validar y verificar si realmente los chicos están comprendiendo. Entonces, sí o sí, el modelo de habla invertida está inmerso, que no se ha planteado en esas palabras, pero va a pasar mucho por la creatividad que, que tenga el docente y que ojalá si empiecen a haber más espacios de comprensión de este modelo y práctica pedagógica, ¿verdad? Para que eh, todos a nivel nacional, pues, empecemos a desplegar este modelo. Eh, profesor José Paucar, puede abrir su micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches nuevamente. Gracias. Eh, agradezco realmente todo el tiempo que usted dedica en eh, bien de la mejora de la educación eh, a nivel Latinoamérica, ¿no? Me incluyo por, por ser un participante, un usuario de aquí de Perú. Eh, le agradezco por todo el tiempo y sí, le voy a agradecer, por favor, que aquello que nos comentaba a, al inicio con respecto a estos, este, esta serie de, de, de talleres, de cursos que mencionaba, eh, pudiera estar informado, ¿no? Porque eh, yo estoy en la cuenta de de WhatsApp y también la cuenta de Telegram, y no sé si por esos medios nos no lo va a compartir, ¿no? Y no me gustaría perderme ese tipo de información que, que me parece muy, muy, muy interesante y que va a enriquecer de alguna manera la labor que realizo diariamente. Y, y una pregunta adicional, si, si no fuera mucha molestia, eh, no sé si es que hay o conoce de alguna plataforma eh, algún simulador en línea para trabajar el tema de robótica o de electrónica básica para chicos de primaria, muchas gracias por la respuesta que ah, me ha sí. dar ah, claro que sí profesor, por ahí eh, le voy a compartir eh, pues aprovechando que usted hizo la solicitud hay algunas aplicaciones de Android que, que permiten ya empezar una comprensión de, de esta electrónica y robótica básica hay algunos simuladores también que, que, que se tienen para que pues, los estudiantes también vayan profundizando. Al final la robótica pasa por ser parte de esa educación STEM o STEAM, pasa por desarrollo de pensamiento computacional y pasa por el desarrollo de competencias digitales que les van a ser muy útiles a los estudiantes, sobre todo porque se está desplegando un Internet de las cosas muy fuerte y donde... Eh, cada vez más vamos a ver o vamos a interactuar con, con, con estos dispositivos inteligentes eh, Llamados robots, que no necesariamente, repito, tienen que ser un humanoide ¿Verdad? Puede ser otro tipo de, de, de mecanismo robótico Y que los estudiantes también tienen que comprender eh, su, su funcionamiento Y por qué no, en un momento dado, son de las nuevas profesiones que se están dando donde se va a necesitar gente que sepa programarlos, que sepa repararlos y, y que, por supuesto, también establezcan protocolos de seguridad. Eh, por ahí van a empezar a escuchar muy fuertemente en sus países, y aquí en Guatemala ya, ya se, se pronunció, eh, la creación de un bachillerato en ciberseguridad, que tenga en la universidad una continuación con una especie de técnico en ciberseguridad, ¿ya?, entonces, ¿por qué? Porque hoy por hoy, el eh, interactuar con el Internet de las Cosas va a requerir también de gente que eh, desarrolle mucho eh, temas que basan por el cibercrimen, temas que pasan por hacer análisis forenses de, de ciertas situaciones y de mucho hacking blanco. Entonces, sí, con mucho gusto, profesor, por ahí le paso la información. Y también eh, sí todos los que me escribieron al Telegram directamente solicitando el enlace al grupo, por ahí se los voy a estar compartiendo, haciendo la bienvenida y que eh, formen parte de este taller de capítulos. Entonces, ahora sí, ya son las siete de la noche, ya nos pasamos unos minutitos, muchas, pero muchas gracias por eh, participar el día de hoy con nosotros, estar siempre presentes. A todos los profesores que de repente ingresaron un poquito tarde, ya saben, si no es hoy, mañana está subido en mi canal de YouTube para que puedan ver eh, toda la presentación. De igual manera, por ahí les voy a mandar las referencias a dos eh, entregas que se hicieron eh, dentro del canal de la empresa que tienen que ver, pues para que también ustedes tengan otra perspectiva de eh, la pieza más importante de la educación y esa siempre va a seguir siendo el capital humano, el docente, para que todo esto realmente sea exitoso y, y que pasa por esa formación, verdad, que tiene que ser integral, no solo en competencias digitales, sino también en la comprensión de pedagogía, metodología, eh, más acorde a lo que hoy por hoy se necesita. Y una entrega también de este modelo de aula invertida por otra colega, a la cual estuve pues eh, secundando en esta presentación que tuvimos el día de hoy a las 9 de la mañana. Así que muchas gracias por el tiempo, pasen muy feliz noche, feliz fin de semana, bendiciones desde Guatemala. Lo propio, maestro Manolito, que pase súper bien, hasta luego. Y compañeros, hasta luego. Muchas gracias, feliz noche a todos. Éxitos. Muchas gracias. Feliz noche feliz fin de Buen semana. Día, Buen Buen día, mañana, Buen Buen gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Buen noche. Buen noche. Buen noche. Buen noche.